Loco, vamos a darle. Vamos a darle para allá. Vamos para mí. Vamos para mí. Bueno, nos iremos a separar y después nos juntamos. Adiós. <risa> el, el, el chaleo, le vamos a echar a la joda. Vamos a decir: nos juntamos. A lo que veo una grieta. Yo, porque voy a hacer esta misión. A lo que veo una grieta, me lanzo para allá. Tranquilo, ten fe. Ganaré por el poder de Cristo. Procede a morirse a los 3 segundos. A ver, pero aquí hay cofres, yo no veo ningún cofre Ah, ya, ya, ya, ya Ya, ya, ya, aquí hay un cofre Ay, marico, aquí se están entrando Y todavía no hay Qué rico Yo me voy a llenar de escudo y me voy a ir me, me están disparando Un John Wick tengo miedo Se ha morido ese huevo Lo atropellé tres veces y el bicho se me perdió ¿Quién es ese ¿Qué? vale? ¿Ese es Darth Vader? ¿Qué hace Darth Vader aquí? No, no, yo necesito tumba tumbar los hongos, yo no necesito matar a Darth Vader No mames <ríe> Desgraciado Mira aquí hay otro Ahí Ahí te lo marqué, ahí están dos ¡Hijo! El maúme cago, me está cambiando las armas ¡Maldita sea! ¡Maldito! ¡Ay! ¡Me cambió las armas, mamá! ¡Mátalo! ¡Marico! El, el mamá de carne me está cambiando. El... Vente, vente, vente, vente, vente, vente, vente. Me salvé de vaina, viste. es un maldito porque es tan legendario, weón. Mira, le recoger mi tarjeta, ¿no, weón. Mira. Yo la recogí, viejo, quédate quieto, quieto. Bueno. Tú dale directo para la zona. Ah, qué partida tan buena. Me salvé de vaina. ¡Uf! Lo tumbé Vamos, corriendo Su compañero está cerca yo, yo, yo estoy Por aquí, que huevo Vino, que es el nieto, ¿Será esta la partida, bro? Qué razón, por oh shit, escuché otro, otro francazo No, no, yo disparé, yo fui el que disparé. No, no bajes Mamagüevo, mira la zona Mira, mira, aquí está uno, Steven ¿Dónde? Ahí va corriendo. Pero la... Lo, lo, lo, lo, me están haciendo mierda como no tienes idea. Uy, no veo nada. No veo nada, marico Pero la calidad me siento un poco más... No hay nada, huevona, toma Dame ese escudo, dame ese escudo Dame ese escudo no veo alguien? nada Viene alguien justo aquí Toma, toma ahí. Buena, buena, buena, buena, buena Dame, tomame los escudos Viene alguien cayendo en paracaídas, loco Vamos a agarrar el aquí Quedan cuatro Queda otro team Ey, ey, ey, allá, allá, allá, en esa casa, míralo. Ahí, claro. ahí, en esa casa. ¡Toma! Lo derribé. Voy a tumbar la puerta. No vayas, no vayas. Ahí está, ahí está, lo está curando, lo está curando. Uy, voy. voy. Anda, anda, anda. Ahí detrás de la piedra, mira, mira. Aquí. ¿Qué verga? Le di, le di, Steven. No le pegué nada, marico. Literalmente le estaba pegando y como estaba subiendo, o sea, estaba retrocediendo, mirando hacia atrás y estaba subiendo y yo no. Ahí ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí, ¡Vamos! ¡Ganamos! No, ya me fui a la sala, Dios mío. Ya, marico. No Yo dije, ay, vamos a echarnos una última para hacer esta misión Y, ya, y ganamos, marico. ¿no? Fue. Sí. Ay, loco, qué locura. Yeah. Qué locura de partida. Eh, se me aceleró el corazón, Marico, mi alforna y me va a matar, weón. ¿no? Te lo juro. ¿Sí? <ríe> Ay, Marico, marico. ti viejo, weón. Me duele el pecho, Marico, si me muero, weón. Bueno. Marico, Marico, yo, yo, yo, yo me siento orgulloso de haber bajado, uno. <ríe> sí, tuvo buena, tuvo buena. Ay. Ya soy level 60 Bueno 59